Hola, en este video quiero mostrar una funcionalidad nueva que va a facilitar bastante el trabajo a cuando se le acaban los folios y es la posibilidad de eh, solicitar los folios directamente en la aplicación de LibreDTE y que se carguen automáticamente esto es sin tener que ir a impuestos internos, el sistema lo hace solo vamos a tomar como ejemplo la factura no afecta exenta electrónica donde tengo en este momento 22 disponibles entonces timbremos 5 para eso nos vamos a solicitar CAF seleccionamos factura no afecta gente electrónica y decimos que vamos a timbrar 5 hacemos clic en solicitar y ahí está si podemos ver que el CAF para el documento tipo 34 106 fue cargado el siguiente folio sigue siendo el 84 porque eh, era el que estaba antes y podemos ver que antes teníamos 22 y ahora tenemos 27 y si nos vamos acá al listado, podemos ver que tenemos acá descargado nuestro eh, CAF que timbramos recién. Bueno, ese es todo el video, en realidad era bastante corto, pero era para mostrarles que ahora se puede hacer el timbraje de los, de los documentos sin tener que entrar a la página web de impuesto interno, lo cual obviamente va a facilitar bastante el tema del timbraje porque ya no van a depender de entrar a la página web de impuesto interno ni de que entre alguien con la firma electrónica. Eh, eso, en el, si tienen algún comentario, alguna consulta, por favor déjenla en el mismo video O los que tengan soporte obviamente pueden abrir un ticket de soporte en LibreDT.cl Muchas gracias